Señorías, nosotros mmm, vamos a votar que no, no, no por, no por el contenido en sí, sino, sino por no, no descafinar esa iniciativa legislativa. Si ustedes hubiesen presentado esto dentro de un año, eh, cuando cuando no estuviese esa, esa potente, la han presentado antes, pero claro, hay una hay, hay una iniciativa legislativa popular. Nosotros tampoco vamos a pisar la, la tarea que han hecho los sindicatos y que han recogido esos siete ciudadanos y tienen un peso. Que, que de momento no, no vamos a, a, a entrar en nada que, que descafine esa, esa propuesta. La semana pasada, en la interpelación que motivó esta moción, el señor Varela y la, y la ministra Fátima Báñez, y me he repasado el diario de sesión, en, entraron en un cruce de, de reproches de ver quién había bajado más la cobertura a, a los desempleados. Existe una tasa objetiva, yo no, no entendía muy bien los reproches porque sí existe una tasa objetiva que elabora el, el Ministerio de Empleo, que es la tasa de cobertura, usted lo sabe bien porque vino con el gráfico, pero ese gráfico tenía una curiosidad, que es que no, no, no salían los ocho puntos que cayó la, la tasa de cobertura en el año 2011 después de la reforma del 135. Usted limitó la, la gráfica al 2010 y, y, y tengo que darle la razón a los dos en, en los reproches. Eh, Subió, subió durante el gobierno Zapatero desde el 2005 hasta el año 2010, pero, pero cayó ocho puntos y, y, y en niveles por debajo de la, del 2007 en el último año de legislatura de, del gobierno Zapatero. Luego vino la, la legislatura de, de Rajoy, que fue un tsunami. Fue un tsunami que, eh, que cayeron, bueno, a la tasa cae unos 11 puntos hasta el 5572. Usted ha hecho referencia... A la, a la otra tasa que se elabora ya sobre, sobre parados, parados del EPA. Y, y tiene usted razón, hay una tasa de cobertura de, de desempleo inferior al 30% en, en nuestro país. ayudas extraordinarias que son limitadas en el tiempo, seis meses para Plan Prepara, el programa de activación de empleo, la renta activa de, de inserción. También vemos que hay otras rentas que dan las comunidades autónomas, pero que se encuentran desbordadas y sin, y sin recursos en la atención a las personas. Yo creo y creemos desde, desde nuestro grupo que no dejar a nadie atrás debería ser el mandato de un, de un Estado social y democrático. Sin embargo, durante estos años en, en este país se ha dejado a mucha gente atrás y es importante hacer acometer un rescate social. Y en este país queda recorrido, queda recorrido porque, porque podemos aumentar muchísimo los ingresos. Ha salido esta semana eh, la, la información de, de Eurostat que dice que recaudamos dos puntos menos de PIB que la media europea, menos de la mitad que la Unión Europea en sucesiones y donaciones. Y en total como, como Estado España ingresa un 34,6% de, del, del PIB, mientras que la media de la Unión Europea está en el, en el 40% queda recorrido en ingresos porque sin política fiscal progresiva seremos un país que deja atrás a su gente. Un país que deja atrás a su gente es un país indigno y nosotros tenemos que devolver la dignidad a las personas asegurando el cumplimiento de los derechos humanos que son incompatibles con la pobreza. La gente necesita ingresos, necesita rentas para poder pagar un alquiler, una hipoteca, suministros energéticos, comida y acceso a la cultura, educación y otras necesidades. Y lo necesita también cuando no tiene empleo. Yo Ya sé que cuando hablamos nosotros de, de garantía de rentas como un derecho ciudadano de renta básica se activan lo, los argumentos demagógicos en contra nuestra, pero es algo que, que vamos a tener que debatir, porque hay una, una realidad y una certeza, y es que el trabajo en las sociedades del siglo XXI no parece que vaya a ser algo universal y un, ni siquiera un mecanismo que pueda asegurar rentas a la, a la mayoría de la población. Entonces Vamos a tener que hacer un debate, no lo, no lo propongo hoy hacer un debate sobre, sobre renta básica, por supuesto, pero sí como mínimo aumentar los ingresos del Estado atender a la tramitación legislativa de esa, de esa proposición de, de, de ley que viene avalada por 700.000 ciudadanos, no por un, ni por el Gobierno ni por un grupo parlamentario. Vuelvo a repetir, por pues 700.000 ciudadanos y poner a trabajar a, a nuestro Estado, porque un Estado que no deje a nadie atrás no es un Estado ni de derechas ni de izquierdas, es un Estado socialdemocrático y de derechos humanos. Muchas gracias.